Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos. Gracias a Dios, con nuestro compromiso y con la firmeza diaria para informarle, presentarle todos los acontecimientos hasta el momento ocurrido en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese, porque en este miércoles 22 del mes de enero, las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, juicio político contra Trump arranca con agria pugna sobre testigos. A continuación les ampliaremos, no se lo pierda, fuertes protestas en Colombia contra gobierno del presidente Iván Duque. China, alerta sobre propaganda del virus que provoca muerte, señores. A continuación, en el ámbito nacional también, Obispo de Higüey pide a dominicanos no vender su voto. Arzobispo de Santo Domingo llama a respetar el trabajo de la Junta Central Electoral. Vigilan a pasajeros que llegan desde Asia por virus a nuestro país. En el ámbito local regional, a continuación las noticias serán... Las siguientes en el ámbito local regional, señor director, exigen el arreglo de las calles o de la calle 3 en la urbanización Campo Fernández. Llegaron hasta la gobernación en el día de hoy. No se lo pierda. Jóvenes denuncian que fueron apresados y golpeados injustamente por agentes policiales en esta ciudad. Señores, la fiscal titular de Duarte responde a las acusaciones contra un fiscal y la policía de robar en medio de un allanamiento. Movimiento social paraliza en el día de hoy. O mejor dicho, realiza protestas sorpresas en calles de San Francisco de Macorís. El gobernador de la provincia de Duarte responde a las demandas formuladas en esas protestas del día de hoy por el falco. Paralizan la docencia en la escuela de la comunidad de El Caimito. A continuación ampliaremos, no se lo pierda, estas y otras noticias. Acomódese, porque ya está en el aire la fuerza informativa, sobre todo. El juicio político contra Donald Trump arranca con agria pugna sobre testigos. El histórico juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó ayer en el Senado con un enconado debate sobre las reglas del proceso en el que la oposición demócrata acusó a la mayoría republicana de encubrir al mandatario. Así que los demócratas acusaron a los republicanos de encubrir al mandatario. Y evitar que se exponga o que se expongan las pruebas. ¡Veamos! La Cámara decidió no perseguir a los mismos testigos que aparentemente les gustaría. Ahora quisieran que el Senado se comprometiera a perseguirnos a nosotros mismos. Como he estado diciendo durante semanas, nadie nadie dictará el procedimiento del Senado a los senadores de los Estados Unidos. Cuando los escuchas atacar a los encargados de la Cámara, lo que realmente estás escuchando es que no queremos hablar sobre la culpa del presidente, no queremos hablar sobre la resolución de McConnell y cuán injusta es evidentemente. No queremos hablar de cómo, perdón por la expresión, empezar por el final, tener un juicio y luego pedir testigos. Bueno, señores, ahí está el histórico juicio contra Donald Trump. Miren, continuando entonces en el ámbito internacional, fuertes protestas en Colombia contra el gobierno del presidente Iván Duque. Los colombianos, ¡ay mi madre! Ahí está. Reactivaron con fuerzas las protestas contra el gobierno de Iván Duque, con marchas y bloqueos de vías, donde estallaron disturbios que dejaron al menos una decena de lesionados y casi un centenar de personas arrestadas. Ahí están los enfrentamientos entre la policía y los colombianos manifestantes. Adelante. Como consecuencia de los actos vandálicos fueron afectados en la ciudad de Bogotá 14 buses de transporte masivo, 11 estaciones de Transmilenio, tenemos dos entidades financieras y la afectación de una instalación policial. Bueno, señores, así está Colombia. Mírenlo ahí, estallaron las protestas y los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en Colombia. Increíble. Señores, China alerta sobre propaganda del virus que ha provocado muertes ya. El anuncio fue realizado por las autoridades chinas, quienes informaron que el coronavirus ha llevado a cabo una mutuación y que ha provocado unas nueve muertes en ese país, las autoridades sanitarias advirtieron que podría propagarse fácilmente. Una cuarentena eh, o 400 personas han sido diagnosticadas con el virus y están bajo observación en Shanghái, Tailandia, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Estados Unidos anunció el martes el primer caso eh, en su territorio Luego de regresar de China Veamos La evidencia muestra que la enfermedad es transmitida A través del sistema respiratorio Y existe la posibilidad de una mutación viral Y de más riesgo Bueno señores, ahí está Así que eso es lo que está ocurriendo en China Ojalá y que esto Bueno, ya está en Estados Unidos ¿Eh? Ya llegó un, una primera persona afectada por este letal virus. Ojalá y que no se siga propagando y que no llegue sobre todo a, a nuestro continente, que no llegue a República Dominicana. Miren, o mejor dicho a República Dominicana porque ya se encuentra verdad, el primer caso en los Estados Unidos. Recordarles a todos que óptica máxima visión es la óptica número uno. En óptica máxima visión tenemos todo lo que usted busca en montura. Estamos con monturas gratis durante este año. Usted se la lleva Calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Porvenir, con el teléfono que aparece en sus pantallas. Recuerde que todavía estamos buscando, si usted necesita trabajar, solicitamos vendedores. ¿eh? Requisitos, tener un alto sentido al cliente, facilitador eh, al hablar con las personas. Los beneficios que usted obtendrá. Bueno, excelente salario y buena comisión por ventas. Llame ahora mismo al teléfono que aparece en su pantalla y lleve su currículum a óptica máxima visión, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Banca Chago es el consorcio número uno donde usted puede hacer sus jugadas con confianza. Pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé y no calentamos su dinero. Usted se sacó automáticamente pase a buscar los cheles. Son suyos y no lo calentamos. Oficina Central en la calle Juan Bautista Blanco, número 9, en el sector Hermanas Mirabal. Llame al teléfono que aparece en sus pantallas para mayor información, porque el Consorcio de Bancas Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de Bancas Chago. Señores, a propósito de que en el día de ayer estuvimos conmemorando en nuestro país el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, y de que la Basílica de Huey se convirtió en el escenario principal de esta celebración de todos los dominicanos. Miles y miles de devotos, el presidente de la República y otros políticos, participaron de esa Eucaristía en el día de ayer en conmemoración de nuestra Virgen de la Alta Gracia. La misma fue presidida por Monseñor Nicanor Peña, obispo de la diócesis de la Alta Gracia, y aprovechó como siempre la ocasión, ¿verdad?, eh, para... Decir en esta ocasión, Monseñor Nicanor, o pedirle a los dominicanos no vender su voto en las próximas elecciones. Veamos. La participación de los fieles en la política es un deber ciudadano y un imperativo optar por una propuesta que defienda... Una auténtica agenda nacional. El voto es un derecho y es un deber de conciencia. Que no debe estar motivado por intereses personales. Exaltados a votar por personas honestas. Que ofrezcan garantía de futuro a la patria. Por partidos que defiendan la vida. Desde la concepción natural hasta la muerte. Corresponde a cada dominicano apto para el ejercicio del subrayo, examinar su conciencia y decir por quién va a votar. Preguntarle la conciencia. Exhortamos a nuestros hermanos a que en este ejercicio libre se propicie el bien común, sin dejarse comprometer ni por prebendas. Y por promesas futuras, que nadie, ningún dominicano, se le ocurra vender su voto. Y mucho menos que no haya uno que se atreva a proponerle negocio para comprarlo. Bueno, ahí está el mensaje que ofrece Monseñor Nicanor Peña, obispo de la Diócesis de la Altagracia, a propósito de conmemorarse ayer en nuestro país, el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Señores, vigilarán a pasajeros que lleguen desde Asia por virus que ya hemos mencionado procedente desde China. ¿eh? El Ministerio de Salud Pública anunció que implementará una vigilancia especial eh, de todos los pasajeros. Pero previo a esto, señor director, ahí está. Así que. Los pasajeros que entren al país desde China y otros países del continente asiático con síntomas gripales para prevenir la entrada del virus eh, Wuhan o coronavirus que también ya fue afectado o detectado en los Estados Unidos. El doctor Rafael Tecada, encargado de los servicios del Ministerio de Salud Pública en el Aeropuerto Internacional de las Américas, explicó que desde este domingo el personal del Departamento de Epidemiología de la institución mantiene una vigilancia especial de los vuelos y viajeros que vengan desde China y otros países asiáticos. Así que, como medida, la República Dominicana ya ustedes han escuchado. Arzobispo de Santo Domingo, Llama a respetar el trabajo de la Junta Central Electoral. Vamos a escuchar entonces a Francisco Osoria, Arzobispo de Santo Domingo. Adelante. A apoyar a este organismo, que es el árbitro, en la malla, en el juego, que es el organismo que dirige el país ese asunto tan delicado que es las elecciones es un delito que debe condenarse con una pena grave a cualquiera que compre o venga una cédula el partido que se dedica a comprar cédula lo hace mal y comete un grave Bueno, señores, ahí están las declaraciones del arzobispo de Santo Domingo al momento de hacer dicha petición. Nos vamos al corte comercial y al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Residentes en la urbanización Campo Fernández, específicamente en la calle 3, en el día de hoy se dirigieron hacia el despacho del gobernador Luis Núñez para pedirle su intervención, ¿verdad? su gestión para que sus calles o principalmente esa vía sea arreglada, la calle 3 de Campo Fernández, porque se encuentra intransitable. Vamos a ver entonces qué nos dicen ellos previo a la reunión que sostuvieron la mañana de hoy con el representante del Estado. Adelante. <coughs> Juana Martínez. El motivo de usted estar aquí en esta gobernación, trae? Nos trae el, la preocupación de nuestra calle, que está en condiciones horribles a nivel de lo que son urbanizaciones de la ciudad. Nosotros es, estamos en una condición de deterioro terrible. Hemos venido a la gobernación en varias ocasiones y no habíamos podido ver el gobernador. En esta ocasión estamos intentando hablar con él para que nos diga para cuándo. Tiene previsto el arreglo de la calle de nuestra organización porque tenemos entendido que ya está aprobado. Intransitable está. Totalmente intransitable. Por lo menos la calle tercera, que es por donde está la ferretería Mis mi reserva, está intransitable. Que hagan algo porque ya es demasiado tiempo y ya nosotros no podemos seguir con esa situación. Sí, sería bueno que para poder eh, completar la labor de asfaltado coloquen la los los tramos de contene que le hacen falta a la urbanización ¿Usted? Bueno, que Es un problema que ya tiene bastante tiempo es importante que se haga porque nosotros somos unos ciudadanos igual que cualquiera y se, tenemos entendido que se ha estaba faltando el pueblo o sea, por, por muchísimos lugares y nosotros estamos como olvidados le pedimos que por favor nos ayude con esto Bueno, señores, ahí están las declaraciones de los moradores, ¿verdad? En la urbanización Campos Fernández necesitan urgentemente la intervención que se le adecue esa vía, su principal vía, la número 3. Llevan demasiados años ellos ya en esto, caramba, y necesitan de la intervención inmediatamente del Estado para que sea reparada. Miren, estos jóvenes llegaron hoy hacia el Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís, dos jóvenes quienes fueron... Golpeados, apresados y golpeados brutalmente por agentes policiales. Ellos dicen que fueron torturados. De la manera en que ellos nos cuentan esto, nosotros caramba, nos sentimos impotentes. Esos muchachos, ambos, por su perfil se le ven que son muchachos de trabajo. Ambos son moradores, residen en la comunidad de las Guasumas. Eh, y los acusan a ellos de robarse una pistola. Lo apresaron, lo golpearon, lo masacraron. Ellos ahora han puesto una querella contra ese agente policial y temen por su vida. Veamos. Antonio Jiménez. Juan Antonio Jiménez, y ¿sí tú. Víctor, Víctor de Gravidez. ¿Cuál es la situación de ustedes, Juan Antonio? ¿Qué es lo que está pasando? Explícame. Ellos, nosotros estaban en el trabajo y fueron y nos acusaron, nos sacaron de trabajo, de que, que nosotros habíamos, nos habíamos robado una arma de fuego y nosotros nunca habíamos puesto la mano a una mano de arma de fuego. Y entonces nos montaron en la guagua, nos llevaron de allá sin una orden ni nada. Policía. Sí. Nos dieron pile de golpe en la guagua. Y allá me llevan a Guaité. me dieron pila de trompa, me metieron la cabeza en funda, y hasta lo, lo, los testigos me los lo, lo jalaban así. Y yo diciéndole que yo no sabía nada de eso. Y después que me dieron todos los golpes, me dijeron no dije que, que me fuera. Y el primo mío dándole pile de golpe a ellos. Y yo quiero que hagan algo con eso, porque ellos no pueden estar acusando gente sin saber de nada. ¿Quién fue entonces? Se llama eh, Joey Martínez, se llama. ¿Un policía? ¿no? Sí. ¿Pero golpeó a ustedes? Claro, y él fue allá y trabajo a buscarnos, diciendo que nosotros sabíamos de eso. Y le digo yo, viejo, dile que tú ni siquiera me conoces, porque yo no sé de qué, qué tú me estás hablando. Y el comando le dice ahí, tú lo conoces ahí, y él se queda callado. Y uno de ellos dice, montalo para allá, que él sabe de eso. Sin yo saber de nada, porque yo no sé de qué, qué me están hablando. Y desde que me montan, yo una vez entrándome a golpe y. Y ya usted sabe, ¿Qué trabajamos ustedes? nosotros trabajamos en la distribuidora de pollo San Francisco. Entonces, ¿qué hacen ustedes aquí en el cuartel? ¿Qué buscan ahora? Bueno, nosotros tenemos una cita con ellos hoy miércoles. ¿Ustedes se claro. han querido que Claro. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? Que se pague y pague por eso. Porque nosotros queremos que se haga justicia. Porque no puede estar acusando a los jóvenes y así. Por eso que, por eso que paran ahora robando a los jóvenes. Nosotros lo que paramos es trabajando. Porque la mamá mía está enferma de corazón. Cuando le dije en eso eso no lo mamá me dije, mi mamá no había llegado hoy me habían matado hoy ya ya de golpe dándome. miren el solo hecho de esos dos jóvenes presentarse ante el palacio de justicia e interponer una querella contra ese agente que ellos dicen que lo maltrató deja entender de que ellos no tienen antecedentes judiciales. De que no tienen antecedentes, de que no han tenido ningún tipo de inconvenientes, de que no han delinquido. Porque imagínense ustedes, si ellos saben que son delincuentes, no se van a presentar ante la misma justicia. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto y a los agentes policiales que se emocionan en las calles. Porque en muchas ocasiones no entran y no buscan a quienes tienen que buscar. Aquí todos sabemos dónde que están donde que opera, dónde que milita la delincuencia, en cuáles sectores, en cuáles puntos están. Entonces, ajá, con el más pendejo, para buscar un culpable y para justificar. No así, ¿no? De por Dios. Lo torturaron, lo masacraron, como decían esos muchachos. Pudo ser a ellos, pero puede ser a, a, puede ser a mi hermano, a mi padre, a mi amigo, ¿eh? a usted que le suceda eso también. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, señores. ¿Eh? Porque al ser humano, su integridad hay que, hay que cuidarlo. De esta manera no, así no. O vamos a seguir en este tiempo todavía. Eso, eso, eso fue en, en, en, en la dictadura de Trujillo que sucedió. Eso sucedió en la dictadura de Trujillo. Y no podemos entonces seguir masacrando ni torturando gente inocente. Esto se debe de investigar. Así no, de esta manera no, caramba. A propósito de investigación... La mañana de hoy nosotros nos, nos presentamos ante la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte ante un hecho que ha dado mucho de qué hablar sobre un caso que se mantiene en la palestra. Al principio de semana nosotros recibíamos una denuncia formulada por una señora, la señora Rosa Álvarez, quien denunció que agentes policiales acompañados de un fiscal entraron hacia su residencia ubicada en el residencial Amada 3, aquí en San Francisco de Macorís, llegaron hasta su residencial, rompieron la puerta, entraron, causaron destrozo, le llevaron más de 8 mil dólares. Ahí está el momento cuando las cámaras de vigilancia captaron el momento. La señora dice que ellos no se percataron de que ella, aún estando en los Estados Unidos, le llegaba todo a través de su celular porque las imágenes también estaban guardadas en las nubes. Aunque, según dice ella, intentaron borrar los videos, quedó todo captado en el momento en que, de manera anormal, según ella, se produjo este allanamiento donde saquearon su hogar. Y se observen las imágenes, según ella, cuando le roban también un celular. Bueno, fuertes acusaciones e incluso en contra de un fiscal aquí en San Francisco de Macorís. Le cuestionamos a la fiscal Smarly Rodríguez acerca de este inusual allanamiento. En, la, en ese apartamento de Amada 3, aquí en San Francisco de Macorís, en búsqueda de una persona. ¿Y qué nos dice la fiscal titular? ¡Veamos! Recuerden que apenas este lunes, en la tarde, se presenta una denuncia interpuesta por una ciudadana. Obviamente nosotros, en la parte que nos corresponde, como eh, coordinadores de esta fiscalía, pues eh, escuchamos la situación que se presente con el ciudadano y con las personas en particular que sea, y luego de la verificación, entonces se estaría determinando o direccionando la realidad de la ocurrencia eh, de los hechos. No podríamos especificar eh, nada eh, en absoluto, ni de una parte ni de otra, hasta tanto no se haga el levantamiento pertinente al respecto. Señores, ahí están, miren las imágenes, repito, esto fue un, un allanamiento registrado en, la, en el residencial Amada 3, donde según la señora Rosa Álvarez saquearon su hogar, se llevaron una cantidad de pesos dominicanos no cuantificada hasta el momento, pero se llevaron más de 8,500 dólares ropa, utensilios personales y celulares. Las informaciones que tenemos es que la señora... Rosa Álvarez en estos momentos se encuentra en la ciudad de Santo Domingo porque ella va a proceder a hacer la denuncia a través de la Procuraduría General. O sea que en las próximas horas pueden ocurrir otras cosas aquí en San Francisco de Macorís. Ya ustedes ven, tras los cuestionamientos que le formuláramos a la fiscal titular, la respuesta que nos dio. Ahí está, señores. Vamos al WhatsApp, señor director, inmediatamente para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día, quienes están en contacto a través de esta plataforma de interacción con nosotros. Por aquí nos envía Julio César Ramírez un video que vamos a tratar, señor director. Bueno, está... Si podemos girarlo, ¿se puede, señor director? Bueno, déjemelo de todas formas, porque Julio tiene... Esta, esta, está de lado, pero estos escombros están ahí en la entrada que está frontal al sector Olimpia y la entrada que está próxima a donde estaba el Coliseo también y que, con, y que lleva también hasta Vista el Valle. Hay unos escombros ahí, <coughs> perdón, que llevan semanas y todavía no han sido recogidos. Esto puede causar un accidente de tránsito, así que llamamos a las autoridades competentes, quienes están realizando, creo, algunos trabajos ahí o una zanja, que por favor deben de recoger esos escombros porque ya están cayendo hacia la avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís y representan un peligro para los conductores así que ahí está Julio César su denuncia Libertad frente a la entrada del sector y que conduce a Valle están esos escombros Luz Divina Ortega nos envía una postal gracias a Luz Divina por estar en sintonía con nosotros bendiciones, gracias por sintonizarnos, Nildia desde la urbanización, los maestros también activa con nosotros a esta hora del día, así que muchísimas gracias a Nildia por sintonizarnos, Qué bien, Ana Luisa desde Vista al Valle nos dice, buenas tardes, por favor Vladimir, hábleme algo sobre los jardines de nuestro liceo, Pedro Enrique Ureña, a ah, los jardineros de Vista al Valle, que no tenemos ni uno. Y eso da pena y vergüenza estar molestando personas para que nos ayuden a limpiar de dicho centro. Atención, autoridades educativas en la escuela de... Eh, bueno, en el Liceo Pedro, Pedro Enríquez Ureña necesitan jardineros con cerque para que adecúen, para que limpien bien esa zona por allá. Bien, vamos a ver entonces, señor director... Eh, colóqueme este video que me manda Vladimir Paul El que está arriba, señor. bueno, déjeme la señora sí ya, por respeto a la señora Ahí está, dice desde Casa Hola Vladimir, felicita a mi madre Carmen Fiel oyente de tu programa Que está de fiesta de cumpleaños para Carmen Felicidades, que Dios le bendiga Y Héctor Héctor, también activo, nos envía por aquí Algunas imágenes que más adelante Ampliaremos sobre las protestas en el día de hoy El video que hemos ampliado, señor director Si es posible, descárguemelo ahí el video que hemos enviado más arriba, porque ya está con nosotros mi hermano Leonardo Herrera, el daco, artista, teatrista, actor, músico de San Francisco de Macorís, en el corazón del pueblo, hermano. Eh, saludos a Ahí ti, está. Vladimir, saludo a toda la audiencia, a <coughs> este espacio, sobre todo a toda la región y el país que están en estos momentos en sintonía. Y vengo por aquí una vez más, como siempre venimos aquí a dar estas buenas noticias siempre a noticias que nos integran a través del arte y la cultura. En esta ocasión, como todos los años, y ya se ha hecho costumbre, la invitación a el evento que da inicio, ¿verdad?, de manera festiva, alegre, al año que es el corazón del pueblo. Un evento que ya lleva varios años celebrándose en el corazón de San Francisco de Macorís. Así es. Para toda la región, para toda la provincia. En el mercado municipal, la cita es, este Sábado 25 a las 10 de la mañana en el pasillo de donde están las fondas. Eso no es el centro fondas, ¿no? del, del mercado. En esta ocasión nos visita una banda de música eh, buenísima que viene de Santiago que está fusionando los ritmos tradicionales con otro ritmo eh, que es Conuco Van Root. Coluco y con Root. Con Quemado, como siempre, ¿verdad? Como anfitrión. De este evento, de este evento de la cultura, de la integración, un momento para compartir para toda la gente que hace vida en el mercado municipal, todos los que lo visitan día a día a comprar, toda la gente que trabaja allí, nos juntamos. Este sábado 25, también celebrando el natalicio de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte y nosotros insertándonos en esta gran celebración como es el mes de la patria y también dando la bienvenida a este nuevo año. que Totalmente esperamos que gratis. Sea, da, totalmente gratis para todo eh, el pueblo de San Francisco, para toda la región, este evento que es sin desperdicio. Con Uco Van Ruth desde Santiago y con Conquemao estaremos latiendo todo, ¿verdad? Desde la música dominicana, con todos ustedes, en este corazón del pueblo. Mercado Municipal de San Francisco de Macorís. Este próximo sábado 25 a las 10 de la, a la mañana. A las 10 de la mañana, para que disfrute toda la familia. Bueno, Leonardo, pues creo que te podremos tener por aquí al final de la semana para ratificar, sí, ¿verdad? Sí, sí, ratificar para ratificar la persona. Estaremos por aquí reiterando la, la invitación. Bueno, así que la cita está hecha y está en el corazón del pueblo, ya en su edición número 7. No se lo pierda totalmente gratis en el mercado municipal. A la pausa comercial, el regreso, más noticias en esta su fuerza informativa. Sobre todo, señores, en el día de hoy, movilizaciones sorpresas en San Francisco de Macorís por parte del movimiento social y popular. Así que las calles de San Francisco de Macorís, específicamente de la zona norte, bueno, también en la salida por allá Santo Domingo, se incendiaron algunos neumáticos por parte del movimiento social y popular que, repito, la zona del Liceo, también el Cilia Pepín, ahí está, eh, cuando jóvenes... Hoy se dispusieron para encender esos neumáticos en descontento por diversas demandas que hasta el momento, según el movimiento social, han sido incumplidas en San Francisco de Macorís. Así que si usted cruzó por las calles de San Francisco de Macorís hoy, la Avenida Libertad a todo lo largo, Rivera de Calla, eh, en las entradas, justamente estas protestas fueron sorpresas. Vamos a escuchar a algunos de los dirigentes del movimiento social que nos dicen, adelante. Decirle que hoy amanecimos prendido San Francisco de Macorís. Movilizaciones sorpresa. ¿Por qué movilizaciones sorpresa? Por la falta de cumplimiento por parte de las autoridades con las obras prometidas a este pueblo. ¿Dónde está el puente de Ugamba? ¿Dónde está la media de circunvalación? ¿Dónde está el asfaltado de las calles? ¿Dónde está? La culminación del puente de Bijao y dónde están las principales obras de este pueblo, principalmente también la carretera San Francisco Río San Juan. Y eso no es nada, comenzaron hoy las movilizaciones sorpresa, pero vamos a continuar movilizándonos en todo San Francisco de Macorís, en todos los sectores, las comunidades. Y decirle que el día 12 de, de febrero tenemos un gran piquete a la gobernación donde le diremos al señor gobernador que él fue colocado ahí como gobernador para las obras de este pueblo. Y ni siquiera... Se ha visto en ninguna parte, buscando los principales dirigentes de este pueblo. La sorpresa de las movilizaciones están basadas en la, sorpresa, en la visita sorpresa de Danilo Medina. Estuvo en la región el domingo, no habló de ninguna de esas obras que la compañera Odilí ya mencionó, como la Plaza de la Cultura, el Puente de Ugamba, la Avenida Sin Invalación, la carretera San Francisco de Macorís Río San Juan, que se entreguen los terrenos que está ocupando Agricultura cune para poder construir más edificios, y saciar la demanda de estudiantes que cada semestre aumenta en esa universidad todo eso nos motiva y nos compromete a continuar la lucha. Las movilizaciones de sorpresa continuarán, como te dijo Odilín, en diferentes sectores y a diferentes horarios, pero también nos estamos preparando para ese piquete y continuar con las movilizaciones y la lucha en San Francisco de Macorís, porque llegó la hora ya de que se construyan todas esas demandas que nosotros hemos venido exigiendo y que traerán desarrollo al pueblo de San Francisco de Macorís. Nosotros hemos sido un pueblo abandonado por parte del gobierno y lo que ha hecho el presidente de la República es de visitar la provincia de Duarte y no anunciar ningún tipo de las obras que el movimiento social y popular ha estado siguiendo en los últimos años. Creemos que se ha burlado de San Francisco de Macorís, pero San Francisco de Macorís es un pueblo valiente que continúa su lucha exigiéndole a este gobierno y a los que podrían venir que... ¿Cómo responde el gobernador de la provincia de Duarte, Luis Núñez ante los reclamos en el día de hoy esas movilizaciones sorpresas por parte del movimiento social y popular de San Francisco de Macorís Escuchemos al representante del estado Luis Núñez, adelante el gobierno tiene programado una serie de obras aquí en San Francisco de Macorís, eh, las cuales en su mayoría se están ejecutando. Eh, no diríamos en San Francisco de Macorís, sino en la provincia de Huarte. Eh, hemos adelantado bastante con el afaltado de los barrios, como ustedes saben, y han podido ver, se han afaltado los y los Rieles, San Martín, Toribio Camilo, parte de Toribio Piantini, Genefi, y seguiremos faltando. Ya nosotros eh, mandamos eh, dos ingenieros a hacer un levantamiento de la provincia de Guadalte entera, donde se continuará el afectado. Y el presidente dio la orden de que se afartara Pimentel entero. ...y que ya se va a iniciar, ya se está entrando a Pimentera Faltar. Además se va a hacer la carretera... Eh, ...Casa de Alto, San Felipe, Abajo. Es una carretera muy importante para esos campesinos. El Hospital Regional de Especialidades... ...se está trabajando aceleradamente, se está trabajando... Hasta ayer, que era Día de la Alta Gracia, eh, se pudo ver que había eh, todos los obreros que estaban trabajando en esa obra, que es muy importante para la región, y que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, eh, así eh, eh, lo concibe. Bueno, ya ustedes escucharon al... El gobernador de la provincia de Duarte, Luis Núñez, dice que el gobierno está trabajando en todas esas demandas. En el Caimito hoy paralizaron las labores en la escuela. Así que parte verdad de las últimas noticias que han acontecido en nuestra región. Gracias a todos y a todas. Buenos ahí está, señores. Muchísimas gracias, señor director. Este fue un piquete que realizaron hoy en el Liceo César Nicolás. Por allá paralizan las labores. Caramba, cientos y cientos de estudiantes y también profesores.